Tengo todo y, y mira Oye, otra vez. No a poner, mira, pero pues chequea nada, la mejor de por favor. chequea, pues voy a mis hijos. Voy a mis hijos, pero está no porque... pues no pues en eh. la pues nada, ¿Me entiendes? por nada. todo el El mío es Paulino Paulino Padilla trabaja tapicería frente al Politécnico. Ahí, con que meto, sí. la por no eso si por pues, póntela, póntela, póntela. Pues pues, na, no nada, por por nada. Por eso por Por eso por Por eso por un Por eso por un Por por eso por eso por Por eso por un querero. Por eso por Por eso No un querero. Por eso por No Por eso soy un Por por eso Está bien, claro, no, está bien, por eso ¿Qué es lo ¿Qué ¿Tú, cabrón, ¿tú, cabrón? ¿Qué la ¿está viendo? ¿Ya ver si hay la ¿Qué es lo Si es una arma o hay droga. ya ver si son es este chequeados? Revisa el de no la por favor. Revisa el cajón la A ver si hay arma o algo. ¿Y por qué no están presos? Mira, ¿Y, de la la y por qué están presos, comando? ¡Díganle! la la Dos veces, la oye, las dos semanas caí preso con documento y fue allá, ¿y, y tú sabes lo que hicieron ellos? Me dejaron allá, allá como sin nada y, y, y ese güey me preguntó, ¿y esto por qué? ¡Por pues nada no estoy preso! ¡Por pues nada! Siempre dos veces mira te quedo mejor, mejor eh, que el yo soy ladrón Tampoco el trago, voy a eso mejor, dos veces, dos veces ¿Por qué no se pararon allá en Vitevalle? Por eso ¿No? mismo, porque qué, dos veces Por eso no, mismo, caballero Por eso mismo Tengo ya, ya no me voy a ir. No, bien, no. no. Pero ¿Por no te te puedes... encima de mí a chocarme. Yo vengo a salir. No, puedo no no Vengo te saliendo de la tía mía ¿Si que no viene ahí mismo en la na. banca, ¿Sí que tiene una banca de pelota. Vengo saliendo porque tú te metrallaste encima me chocaste atrás de la persona, viejo. Pues bajo, no Ahora en Mira, pero hasta ahora, mira, que se sepa, mira, no robamos, no tracamos no, ni nada. Y justamente, hace se uso que hay preso, no, pues no, nada.